Eh, estamos a cargo de la cuenta de Instagram, somos Rosario Morazo, Larisega, Cira Longa y quien les habla. Esta vez vamos a hablar con Santiago Porter, quien ya está por ahí, lo veo en línea, y decidí hacerlo desde la terraza porque estoy en 11. Eh, esta terraza muestra, si lo ven, parte de 11 y a pocas cuadras de acá está la AMIA. El trabajo de hoy comienza, parte de su recorrido, con eh, un ensayo, obra, que se llama La ausencia y que trata sobre la AMIA. Además, en general, eh, los edificios me interesaba mostrarlos porque eh, son parte importante de la obra de Santiago. Y no solo estos edificios, digamos, no solo 11, sino que los edificios en general en toda la ciudad y en el país. Y creo que eh, desde ahí me pareció importante es comenzar. Ahora me acompañan abajo, porque me estoy cagando de frío. Y comenzamos con la charla, ¿le parece? Yo no sé si estoy hablando solo o veo o veo gente, qué okay. Espero no estar hablando solo. No sería la primera vez, José. Me robaron el ascensor. Bueno, bajo a pie. Miren, cuando las cosas pueden no resultar, todo no resulta. Hola Santi, ¿cómo va? ¿Ahora me ves? Ahí va, perfecto. ¿Quién se hace la introducción? <risa> muy bueno, muy performático. Valió la pena, valió la pena. <risa> Eh, no había señal, eh, fue todo un desastre, eh, ahora estoy en dos señales a la vez, ahora estoy por acá. Ah, ah, excelente, bueno. excelente. Bien. A mí me cagué de frío. Qué nervios. Bueno. Viste ese intento de... Ah, eh, he intentado en todas las charlas sacar este lugar de, de, de salir de... Eh, que estamos hablando por, por internet, que hay una pandemia, que hay no hay nadie en las calles, está todo vacío... Eh, hay vestigios de lo que había, justamente, volviendo a tu obra. Eh. <risa> eh, es, es raro todo, me, me, me sucede eso, no sé si te pasa a vos un poco ese espacio. Claro, Uno trata es de rarísimo, hacer, sí. trata hacer que esto sea una normalidad, pero no lo es, sin embargo hay un, un empeño, una virtud por hacerlo normal que es raro. No hay forma bueno. de que esto sea normal, no. Bueno, eh, vamos. Bueno, aquí estamos. Santiago. Nada, eh. Santiago Porter. ¿Quién es Santiago Porter? ¿Dónde nació? ¿En 1971? Correcto, ¿Porteño? sí. ¿Porteño? Porteño, sí. Nací en el 71, acá en la ciudad de, de Buenos Aires. Correcto. ¿En qué barrio? Eh, nací en una clínica eh, en el centro... Pero ya de chiquito me mudé a, a la provincia, eh, a Vicente López, a Florida. Después di un montón de vueltas por un montón de lados y el destino me trajo de vuelta. Y ahora vuelvo a vivir acá en Florida, en Vicente López. Mirá vos. Claro, te cambiaste muchas veces de casa, además, ¿no? Tenés un tema con el lugar de ir moviéndose. <ríe> sí, sí, sí, un derrotero, un derrotero largo. Pero, pero estuvo bien, resultó inspirador en algún punto. Che, y el deseo que nos incumbe que es? ¿Cómo llegaste a la foto? Eh, bueno, tiene que ver justo con, con el lugar en el que, en el que crecí. Eh, llegué a la fotografía de manera más o menos fortuita, azarosa, quisiera decir, eh, era, era muy chico todavía, estaba en el colegio justamente, en el, el Nacional de Vicente López. Eh, y con un... empecé a hacer fotos con un compañero de colegio, con un gran amigo, Andrés, eh, compañero de banco, amigo hasta el día de hoy. Eh, y la historia tiene que ver con el colegio. Lo que sucedió, la hago porta, ¿no? Porque sería una historia de, de ser contada. Eh, si vos ves que me, me excedo mucho con las historias, siempre eh, haceme un gesto, o hacémelo saber de alguna manera. Tanca, tanca. Porque, ay, ay. sí, dan eh, Resulta que este amigo Andrés heredó de un primo, cuando estábamos en el colegio, eh, de un primo que se iba del país, si mal no me acuerdo, un laboratorio, un laboratorio para revelar y para hacer copias. Instalamos en el altillo de su casa, acá en Vicente López, este laboratorio. Y este primo, antes de irse, nos dejó algunas instrucciones más o menos rudimentarias sobre cómo usar el laboratorio. Y con mi amigo salimos a comprar unos rollos blanco y negro. Le pedimos a, a mi viejo una vieja cámara Boylander que tenía él a su vez heredada al ¿Qué cámara de un tío. ¿Y con de usar? Soy fan de ¿No? Boylander, por eso. Soy fan de Boylander, por eso. ¿qué cámara? Sí. No te sabría decir el modelo, pero era una a la que le funcionaban la mitad de las, de las funciones, eh, valga la redundancia, eh, y la usábamos solo con la excusa de, de generar imágenes para, para después ir al laboratorio a revelar y eventualmente a, a copiar. Eh, y salíamos por el barrio a hacer fotos y después nos internábamos en ese altillo eh, y era increíble, era como en las películas, imagínate, revelábamos muy rudimentariamente y después hacíamos copias que salían a los ponchazos. Eh, pero resultaba eh, increíble, así como todo nos salía desastrosamente mal, así y todo, eh, era fascinante. Y un poco lo que, lo que sucedió es que a partir de ahí se me ocurrió, o mejor dicho, me agarró como esa inquietud de que eso tenía que poder hacerse bien. Tan mal nos salían las cosas que apareció esa inquietud de poder hacerlo bien. Que estaría un segundo o tercer año del el colegio. A partir de ahí fue que me anoté en el primer curso de fotografía para empezar a aprender. Te enamoró más primero el laboratorio, más que la cámara misma, digamos, la imagen latente ver aparecer y eso, ¿no? Lo que pasa es que era todo parte de lo mismo, ¿no? Era como alquimia, ¿no? Imagínate para alguien que no tenía ninguna relación con, con el producir imágenes, de repente revelar esos rollos, eh, ponerlos en el porta portanegativo de la ampliadora, meter esas hojas de papel vencido en las cubetas y que así todo, con todo lo mal que lo hacíamos... Que apareciera esa imagen, ¿no? Aparecían las películas. ¿Y empezaste después, tomaste este primer taller, dónde? ¿Cómo fue eso? Eh, no, no mucho tiempo después conseguí anotarme en un primer curso de fotografía eh, de la que recién, en, en este lugar que recién había inaugurado, que era la Escuela Argentina de Fotografía. Estamos hablando. A fines de los ochentas. Eh, y ahí aprendí un poco más y enseguida quedé completamente enamorado de la práctica de la fotografía. Y, y al poco tiempo armé mi laboratorio en casa y. ¿Qué te falta? Bueno, no. Ahí <risa> tenía una libreta donde estaba anotando cosas que te había espiado y no sé dónde la dejé con todo este lío de subir ah. y va a estar, ¿viste? no soy Tranquilla. un desastre igual déjalo déjalo ya está voy me a preparar cualquier cosa vez me, me, me pedís cualquier cosa <risa> bien eh, bueno nada y me, realmente me me me enganché y eh, al poco tiempo armé el laboratorio en casa y después me empecé a dedicar muy seriamente, incluso no mucho tiempo después hasta empecé todavía estando en el colegio a trabajar de, de fotógrafo. Eh, y al final es aquello a lo que me dediqué desde aquel entonces hasta, hasta el día de hoy, Pasaron más de 30 años. en qué momento dijiste, wow, soy fotógrafo? Eh, qué buena pregunta, nunca me lo pregunté así como de manera tan tajante. Probablemente desde el momento en el que empecé a, a trabajar, digo, realmente incorporé el, a la fotografía como oficio eh, muy tempranamente. ¿No? De hecho yo tenía algunos planes eh, con respecto a lo que quería hacer después del colegio, y la verdad es que el vínculo con la fotografía digo, fue tal que, que, medio que fui dejando otras opciones, para dedicarme a hacer fotografía de manera cada vez más absorbente. Sí, y bueno, el, la primera muestra, de hecho, la hiciste en la EAF, por lo que te estuve espiando, ¿no? Claro, sí, cuando todavía, o cuando estaba dejando de ser estudiante, creo que debe haber sido, no sé, en el año 89, por ahí, 88, 89, 90. Algo de ese trabajo, eh, espérame que sigue sonando esta, ah, claro, sigo teniendo el video puesto en la tablet, cuando bajé y todo y no la cerré, bien. Ah, Viste, vale. la esto de estar improvisando con la tablet, con todo, me supera. Eh, bueno, te estaba preguntando mientras apago esto, dale, eh, dale. ahí sí, ya está apagado, eh, y en ese de ese trabajo, eh, vos una cosa, me di cuenta, mientras estaba mirando tus, eh, varias cosas que, Volvés a repetir fotos, hay fotos que sacás, que estuviste alguna vez, que las volviste a meter, que volviste a adaptarlas, las trabajaste nuevamente, algunas recortaste, las diste vuelta, le cambiaste los tonos, y siguen significando. De ese primer trabajo, ¿algo quedó de eso hacia adelante? ¿Se fue todo? ¿Cómo apareció ese primer trabajo? ¿De aquellas primeras fotos, de aquella primera muestra? La verdad es que no he vuelto sobre esas fotos. Las tengo prolijamente guardadas en alguna caja, pero... Eh, la verdad es que no he vuelto sobre, sobre esas fotos. Eh, me acuerdo que eran fotos, eh, algunas situaciones urbanas, algunos, eh, algunos paisajes, algunas fotos siempre con un tono, digo, poco documental si se quiere. Pero lo que puedo sí reconocer en aquellas fotos es que trataban de ser como las de los fotógrafos que a mí me empezaban a gustar, claramente. Mucho más que eh, fotografías que respondieran a una, como una cuestión más personal, digamos. Estamos hablando de que realmente eran como los primeros pasos, ¿no es cierto? Eso es algo interesante, si uno te googlea un poco, aparece muchísimo tu amor por robert Frank es como muy grande. Ajá. Sin embargo, es, está como el... el, el... De alguna manera me daba cuenta de eso, de hecho descubrí la pólvora, varias veces me fijaba que había descubierto cosas, después las leí estaban escritas ahí. Me sentí muy frustrado en eso. Nos pasa todo, ¿no? Sí, sí, como que, ah, mirá, tiene algo que ver con la memoria, eh, Porter, en todo esto. Le escribo a las chicas, les cuento todo, y después leo ahí cinco textos sobre la memoria, con la puta madre, descubrí la pólvora. <risa> eh, pero eh, hay mucho más Robert Frank, sin embargo es espíritu Vitnik digamos, eh, Kedouac, sí. eh, Frank, todo este grupo de ese tiempo, está más en tu approach, eh, como de, ¿cómo decirlo?, eh, ideológico, pero en tu foto sí. hay como una cosa frontal muy diferente a lo que podría ser la, la mano de, de Frank. Es claro. interesante cómo trabajás desde un lugar eh, intelectual, un approach, eh, approach, qué palabra, eh, un acercamiento eh, bitnick, de alguna manera. Sí. Eh, sin embargo, Lo que lugar, pasa es que... Termino la pregunta, pues, dale, sí, sí, dale, sí. No, no, no dale, dale, dale, dale. Sí, vez, café, eh, digo, tal, me porque... siento como si estuviéramos hablando en el café, pero no, sí, sí. tengo que dejar terminar, está bien, está bien. Blanca, dale, no, dale, dale, Sí. Además, esto No, son... no dale, dale, dale. dale. <ríe> No, eso, sin embargo, cuando sos como, en las fotos sos más un Ansel Adams eh, sucio que un, que un Robert Frank. Sí. Eh, a ver, sí, de, definitivamente no me siento en absoluto identificado con, con, con la obra de Ansel Adams. Digo, no, no, no quiero ser peyorativo ni mucho menos, pero claramente mi trabajo no tiene puntos en común con la obra de, de Ansel Adams. Pero sí. Con, con Robert Frank, eh, de una manera muy, eh, muy específica. En realidad yo creo que a muchos de los fotógrafos de mi generación o, o a los que empezamos a fotografiar a fines del a mediados de los 80, a fines de los 80, eh, nos ha impactado de manera contundente la obra de Robert Frank. Y en particular, y mucho más en aquellos años, principios de los 90, mediados de los 90. Eh, y esto no quiere decir que me haya como impulsado a mí a hacer fotos parecidas en absoluto, para nada, de hecho hay muchísimos autores, fotógrafos o, o artistas en general que para mí son eh, súper influyentes y para nada siento que mi laburo tenga eh, parecidos con los laburos de los artistas que a mí me han influenciado o que yo siento que para mí son importantes. En el caso de Robert Frank, especialmente, e insisto, a mí como a muchísimos fotógrafos de mi generación, un poco lo que nos ha venido a mostrar en un determinado momento, o por lo menos yo lo siento así con respecto a, a, a mi vida vinculada a la fotografía, es otra manera de vincularse con la fotografía. Eh, un poco lo que a mí me, me sucedió es que yo creía que la fotografía tenía que ser hecha de una determinada manera y cuando conocí eh, la obra y el universo de Robert Frank un poco lo que me sucedió fue que me explotó en la cara y me habilitó a pensar y a trabajar de mil otras maneras. Uh -huh. digo, eh, por eso digo, no necesariamente ese trabajo después se ve reflejado eh, en términos formales en, en, en mi laburo, pero sí en tanto a su relación con el trabajo, a su pensamiento. Eh, me resultó decisivo. Sí, ya que estamos con esta cosa, justamente cómo abordar el trabajo y cómo llegas a eso. Eh, yo ahora recién, ahora te tuve en ensayo, eh, las chicas, digo por eh, Rosario y Lari, te tuvieron antes, entonces estuvimos hablando un poco de cómo abordás también el tema pedagógico y cómo abordás, para pensar cómo abordás tu trabajo también, porque uno aborda quizás de maneras parecidas uno, un lugar y otro. Vos abordás mucho desde eh, dos lugares que me parecen muy interesantes, que es desde la plástica, porque también tenés un, una beta plástica, y desde lo teórico. ¿Cómo mezclas eso para mm. traducirlo a, a foto? ¿Cómo, cómo haces cómo hace ese proceso? Hmm. Eh, por un lado yo no hago una suerte de distinción entre lo plástico y la fotografía, ¿no? Digo, al final de cuentas son todas herramientas que están ahí para ser utilizadas a la hora de, de, de trabajar, ¿no? Y con respecto a lo teórico, en realidad tiene que ver con mi vínculo con la fotografía, eh, que fue cambiando de manera muy muy clara a través de los años también son muchos años no digo a ver qué te quiero decir con esto cuando cuando te contaba hace un ratito que yo empecé a trabajar desde muy chico eh, como fotógrafo estando incluso todavía en el colegio eh, después empecé a trabajar en los medios trabajé como reportero gráfico durante muchísimos años eh, durante mucho tiempo y de manera muy sostenida me dediqué a fotografiar todos los días, todo el tiempo. ¿sí? Eh, un poco lo que después fue pasando es que esa necesidad o esa pulsión por el fotografiar se fue naturalmente agotando. ¿no? Eh, y eso es lo que fue después dando lugar es cada vez más a una práctica diferente de la fotografía, mucho más vinculada con eh, la necesidad de expresar ideas, con... con con el pensar las cosas antes de hacerlas, ¿sí? con el utilizar de manera más específica a la imagen como una herramienta de comunicación, y ya no tanto uh -huh. respondiendo a esa necesidad o a esa función, digamos, de fotografiar permanentemente. ¿No sos de los que anda con la cámara todo el día? ¿Ahora? No, no, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más, yo tengo una una profunda envidia por los que andan con la cámara todo el día y por los que disfrutan del fotografiar, ¿sí? A mí al contrario, me cuesta muchísimo fotografiar, no solo no ando con la cámara todo el día, sino que me cuesta hacer fotos en general, me cuesta hacer fotos con el teléfono, me cuesta hacer fotos incluso en el ámbito familiar, no, todo lo contrario, no, no, no, no suelo andar con la cámara encima, no suelo hacer fotos todo el tiempo tampoco, y cuando surge que... Que, que vuelvo a hacer fotos, ahora no me sucede hace un tiempo ya. Eh, realmente me, me, me alegro muchísimo. Me hiciste acordar que lo tenía anotado por ahí, pero había un texto de justamente de, que lo menciona eh, Beckett, pero es de, es en realidad un texto de, ay, es el, eh, de Diógenes. Ajá. No, de Damocles, oh. perdón. No, de Demócrito, perdón. Nadie no, que, que no es, es algo así como... De alguien. Es, por eso tenía todo eso anotado, pero no son dónde esté la, la sí. en esto de andar buscando, bueno. En fin, sí, igual pero, estamos vos y yo solos, digo, esto es una charla íntima, sí, no sí. Te eh, Quiero un texto sobre, además el perro empieza a ladrar entre medio, viste, eh, ahí como... Diógenes, algo. entonces. Sí, sí, diógenes con perros y todo, justamente, <ríe> claro. el perro, el filósofo perro. Eh, que habla justamente sobre esta este idea de el parir una obra y que es un dolor a veces, y a veces es un... Eh, es un placer cuando pares, pero eh, todo el proceso es un dolor. ¿Te pasa un poco de eso? ¿Según lo que decís? Eh, yo creo que cuando uno va trabajando pasa un poco de cada cosa, ¿no? Eh, hay momentos en los que las cosas salen bien y pareciera ser que uno la tiene atada y que las ideas son claras y que esas ideas devienen en resultados que, que conforman y esos días son increíbles. Eh, y hay días, hay veces, y a mí me pasa a veces con, con los proyectos, yo le dedico mucho tiempo a los trabajos, muchísimo tiempo, y a veces sucede que, eh, que la frustración es pero, letal, porque muchas veces uno le ha dedicado tanto tiempo, digo tanta cabeza y tanto esfuerzo a laburo que de repente pierden sentido, y ahí el sentimiento es... Eh, Nada, intransferible, eh, pero, pero es cuestión de darle justamente digamos, ese tiempo de maceración que los trabajos necesitan para que terminen de acomodarse y terminen de brindarle a uno, digamos, como la respuesta sobre si las hipótesis que uno planteaba al principio quedan saldadas al final. ¿no? Cuando eso sucede, lo que sobreviene, por lo menos para mí, es como un sentimiento de tranquilidad. ¿no? Como que, bueno, esto es lo que tenía para decir, fue dicho de esta forma, y está bien. En tu trabajo, por ejemplo, el del de, primero, el piezas, eh, sí. de hecho, estuviste muchos años, paraste, agarraste, eh, ahí lo agarraste de nuevo, volviste. Eh, mm. entre, lo que pasó, eh, entre, lo, entre el germen, digamos, de, del trabajo, sí. lo que terminó siendo, ¿fue lo mismo? ¿Fue mutando? Eh, ¿Qué decidiste? Mm. ¿Lo pensaste abandonar? ¿Lo tuviste siempre pens, eh, pensado desde un momento al final...? Como algo concreto? ¿Cómo fue eso? Sí. Yo creo que el denominador común a todos los trabajos es que siempre pienso en abandonarlos. Pero. Pero, pero Piezas es muy particular en ese sentido. A mí me gusta, digo, después de que el tiempo pasó, pensar o oh, reflexionar sobre los trabajos en el contexto en el que fueron hechos, ¿no? Piezas específicamente. Eh, Reúne fotos hechas en las distintas casas en las que yo viví el último día antes de abandonarlas, ¿sí? Empieza a eh, principios de los 90, uh -huh. cuando me voy de la casa de mis viejos. Ahí vamos, eh, estamos y, Ah, mira, mira, ahí va, perfecto. Mira, mira, Gracias, sí. Increíble, excelente. Eh, y termina justamente con el nacimiento de Julia, de mi hija más grande. Son 10 años, justamente, es todo un ciclo que empieza cuando me voy de la casa de mis viejos y termina con el nacimiento de mi primera hija. Y también... Además por el tiempo que trabajaste en Clorin, ¿no? Claro, también, exacto. Digo, y también, de alguna manera, mirándolo con, con cierto ánimo retrospectivo, eh, funciona justamente como una especie de antídotos si se quiere, algunas cuestiones que, que me sucedían en ese exacto mismo periodo de tiempo, que fueron los 10 años que yo trabajé como reportero gráfico en, en Clarín. Eh, y un poco lo que yo pensaba en aquel tiempo, a mí pensaba que me tocó justamente trabajar como, como fotógrafo en el diario y atravesar todo el cambio de paradigma entre, lo, entre la vida analógica y la vida digital. Yo entré a trabajar en el diario, era todavía muy chico, con un, un diario en el que trabajábamos con negativo blanco y negro, volvíamos de las notas y revelábamos, y hacíamos copias, y terminé trabajando en un diario totalmente digital. Eh, entonces, un poco, digo, hacia los primeros años de laburo en el diario, lo que yo me planteaba era lo siguiente, así como la, trabajar en el diario todos los días era una experiencia como muy intensa y además yo compartí mis años en el diario con fotógrafos increíbles, amigos muy queridos. Eh, por otro lado, vivía permanentemente con esta angustia de que todos los días se me decía qué es lo que yo tenía que fotografiar y la vida expresiva, digo, no, no podía ser satisfecha de esa manera. Uh -huh. ¿sí? O sea, Por un lado estaba lo que yo hacía como, como reportero gráfico laburando, ¿Sí? y sentía que de alguna manera mi propia fotografía tenía que ir por otro lado. Y entonces, un, un poco en reacción a eso que yo hacía todos los días, y que se publicaba en el diario, y que se veía por muchísima gente, eh, empecé a fotografiar mi propia intimidad como una suerte de, como te decía recién, de antídoto a eso que, que, me, que me sucedía todos los días. Y por otro lado, así como en el diario, de repente dejábamos de trabajar con negativo blanco y negro, empezamos a trabajar primero con negativo color, porque el diario pasaba a ser un diario en color, y después empezamos a probar las primeras cámaras digitales para después digo, pasar a trabajar eh, de manera exclusivamente digital. Mi trabajo, digamos, se reservaba ese placer de trabajar, de seguir trabajando con negativo blanco y negro revelado con de 76 uno más 1 y esas copias que me permitían encontrar esos tonos adecuados para trabajar sobre esta intimidad que el trabajo proponía, etcétera, etcétera, iba en contra de lo que se me exigía todos los días en el laburo. De última, un pensamiento como muy dogmático y un poquito eh, enroscado, uh -huh. pero al final de cuentas es lo que, lo que parió piezas. Al principio laburaba de manera como muy... Ahí está la muestra, ¿no? Sí, eso está Ahí está. Muestra. Esa es la primera vez que pude mostrar la serie completa en la Galería Sendros, en el año 2003, cuando el laburo estuvo completamente terminado. Como te decía, un laburo que al principio... Ah, mira el libro. Ahí está. Como te decía, eh, un laburo que al principio empezó de manera como una suerte de respuesta emocional a ese momento, el de la mudanza, y etcétera, etcétera. Y después el tiempo fue pasando y las mudanzas se fueron repitiendo, fui tomando conciencia de que yo venía repitiendo ese gesto, y después lo empecé como a, a realizar de manera más como voluntariosa, si se quiere. Y así fueron pasando los años hasta que renuncié a Clarín, un poco se cerraba el ciclo, cuando nació Julia fue como ese momento en donde para mí esto ya estaba... Eh, era un ciclo que para mí estaba terminado, de alguna manera. Me había como podido liberar de esa... Me surgen algunas dudas que podéis preguntarte de esto. ¿Cuándo el, el trabajo nació igual de manera más inconsciente al principio? Cuando estabas yendo a la casa de tus viejos, ¿sacaste fotos y ya o ya pensaste en algo? No, de manera, una pura, y, de manera pura y exclusivamente emocional, como una especie de respuesta... Digo, esas habitaciones vacías, eh, lo, que, lo que la escena me brindaba. Bueno, hablábamos hace un ratito de, ¿cómo se llama?, de, de la obra de Robert Frank. Para esa época fue que yo conocía la obra de Robert Frank, eh, un poco hasta este entonces, para mí siempre había, había que trabajar sobre un tema, las fotos tenían que tener, digamos, como su, entre comillas, su espectacularidad, y un poco para esa época fue que empecé a ver, eh, tal vez un poco antes, ¿no?, de que empecé a hacer las primeras fotos, pero claramente empezaba a incorporar una nueva noción de lo que la fotografía podía hacer, en términos expresivos y como vínculo con los sentimientos. Eh, Edu Carrera me decía también que su revelado favorito era el t 76 más 1, 1, ¿me acordé de Sí, eso? no hay con qué Sí. La Tri-X revelada con d 76, 1 más 1 a, a 20 grados es imbatible. Esto de, esto de denso nomás, y perdona a la gente que labura con esta pregunta. ¿Trabajás en 400 ASAN, 200 o vas cambiando? O ¿Cómo hacías eso? No uso negativo blanco y negro hace cientos de años, eh, mm -hmm. la verdad. En aquel entonces eh, laburaba a 400. Eh, y, con, y siempre con, con la misma cámara, tenía dos cámaras que yo tenía conmigo, ahí sí, en esa época las tenía conmigo todo el tiempo, todo el tiempo, uh -huh. sin excepción, eh, y eran una Leica, una M4P al principio, que después en algún momento pude cambiar por una M6, que me, que me dio, la M4P me la, me la había dado Pablo Agnelli, un queridísimo amigo que trabajaba conmigo en el diario en aquel entonces, Después la pude cambiar por un M6, que tenía, que era como el M4, pero tenía fotómetro. Uh -huh. eh, y una y una Roller que la usaba muy de vez en cuando, eh, que son las fotos cuadradas de este trabajo, pero la gran mayoría, te diría, fueron hechas con esas dos Leicas que fui teniendo a través del tiempo. Yo guardé mucho Leica mucho tiempo, decía, o tanto Leica, tanto Leica. De hecho, ahora me compré un lente Leica que estaba justo acá en la lana la y me tuve que quedar callado. Tuve que dejarme sí. de odiar a Leica porque la calidad, wow. Bueno, era pero mira, a, a, mí, a mí me pasó que con creces creo que la peor decisión que tomé en mi vida, en mi vida, yo tomé infinitas malas decisiones. Pero la peor de todas, la peor de todas, acá me preguntan por el lente, eh, usaba solo un 35.2. Tenía solo ese lente y era el único que usaba con esa cámara. Uh -huh. eh, te decía, digo, entre las infinitas pésimas decisiones que tomé en mi vida, una de las que más lamento fue haber vendido esa cámara, porque me arrepiento todos los días. A tal vez, digo, probablemente no la estaría usando ahora, pero, pero la extraño hasta el día de hoy. Un día me levanté, tenía... Yo ya no trabajaba en ningún medio y tenía que renovar equipo y necesitaba la plata, uh -huh. hacía tiempo que ya no usaba la, la cámara. Y dije, bueno, listo, la publico en Mercado Libre, si se vende, se vende, y si no, eh, no pasa nada, y busco la plata por otro lado. Tenía que comprar equipo digital, me acuerdo, para trabajar. Eh, y así como la publiqué enseguida, se ve que la publiqué barata, no sé, Digo, no, te, no, no pasaron dos minutos que, que apareció alguien que, que la quería comprar, Estoy pensando si era Mercado Libre o no sé si existía Mercado Libre. Estaba de remate en ese tiempo, supongo yo. Ah, claro, bueno, necesario. o alguna de esas cosas, tal cual. De remate. ¿sí? No, sé, eh, OLX, no, no me puedo o, no aparecía, no o si la publiqué en algún lado, poniendo un cartelito en Buenos Aires Color, una de esas, así, algo así. ¿Sí? Eh, y a los cinco minutos apareció alguien que la quería comprar, y, y, le, o sea, y así como la vio, la quiso comprar en, sin dudar, y yo mientras se la daba, decía rápido sí, algo mal debo estar haciendo pero me ¿Tenés? desprendí de la cámara y ¿Tenés algún lo lamento profundamente cómo tenés alguna cámara fetiche aparte de esa que la sañás, pero alguna cámara que decís no la suelto ni por no no era esa era esa no volví a tener acá ninguna otra cámara fetiche las cuido las que tengo y pero pero la cámara que quise fue esa realmente Todas bueno, las demás para mí son reemplazables y son herramientas y no, no desarrollé ningún lazo afectivo con ninguna otra cámara que no sea esa. Me di es cuenta la después de la... haberla vendido. Qué mal. Qué mal, qué mal. Es sí. como la novia que perdiste que dijiste, uy, qué, qué bien que me llevaba con ella, la puta madre. Tal cual, tal cual, exactamente. Eh, eh, uno tiene una relación medio sentimental con algunas cámaras, Yo me pasa un poco eso, de hecho tengo muchas que no suelto, no sé por qué. Eh, bah, pero es un trama. Pensar dos veces. Es el único sí, consejo mismo, que te puedo. Sí. Hay una Icarex que tengo ahí que no la uso nunca, pero no la quiero soltar, no sé por qué. Eh, te iba a preguntar justamente sobre este trabajo, y está, eh, quizás no, me, me salto entre medio de la ausencia, pero también lo que pasa con Bruma, que a todo esto, acá tengo el libro de Bruma, que aprovecho pasar el, el aviso, que ah, mira. la gente muy buena se han portado de una manera increíble, y de hecho tengo, hay un fetiche que tengo con los libros, que eh, para mí el hacer libros, el publicar libros, es un acto eh, casi de resistencia en este momento, cuando está todo virtual, más aún en esta pandemia, y pandemonium, aparte de pandemia, pero la gente de la Rivier se ha puesto muy buena onda, eh, están mandando los libros gratis, y además nos ofreció descuento, y estos están firmados por un tal Santiago Porter al principio. Ah, mira y bueno, quien quiera pedir ahora el libro a La Rivier, ya sea por eh, Instagram, que les escriba, creo que está la Victoria por ahí, la vi recién presente. Mira, hasta y todo. No sé si se ve. Justo ah, ahí está. Sí, eh, sí. Pueden pedirlo, eh, así es que buenísimo. Eh, pero bueno, aparte... La pregunta no era sobre el libro, sino que también te voy a preguntar sobre el fetiche de los libros, que tenés un fetiche con los libros, ya lo leí por ahí, sobre la forma de eh, presentar, un libro, eh, presentar una obra en libro, finalmente. Pero también sobre cómo presentás la obra en escena, digamos. En piezas eran cuadritos muy chiquitos, y brumas al revés. Sí. Es completamente lo contrario. Uh -huh. ¿Cómo se da esta decisión? ¿Cómo se hace el trabajo de pensar desde un... ¿Por qué en esta quiero cuadritos muy chicos y en esta quiero cuadros gigantes? Uh -huh. eh, lo que pasa es que para mí la, la materialidad, para llamarlo de alguna manera, es una parte intrínseca, pero fundamental, digamos, del, del proceso de construcción de cada uno de los trabajos, ¿no? Eh, yo creo que cuando uno determina la materialidad, ya sea con las herramientas que uno elige trabajar o eh, o como uno quiere que las imágenes o que las obras se vean, lo que uno determina es la manera en la que eventualmente el espectador se va a vincular con, con las obras, ¿no es cierto? Eh, piezas, de alguna manera, tenía que tener, ¿sí? o tenía que responder un poco a ese carácter intimista, a eso que de alguna manera intentaba transmitir. ¿sí? Las copias de piezas... Eh, son copias muy chiquitas, son copias de 8 x 12 centímetros, eh, que me llevaron mucho tiempo, son copias muy como precisas eh, eh, en su confección, en el laboratorio, los tonos, las texturas, digo, para mí cómo se tenían que ver determinaba cómo el espectador de alguna manera se iba a vincular con este trabajo. Eh, Bruma justamente es todo lo contrario, aunque como se llama, aunque yo siento que Piezas probablemente sea el primer trabajo de una suerte de trilogía que termina con Bruma, eh, por ende hay algo del espíritu de los trabajos que, que, es, que tienen en común, digamos. Eh, Bruma propone justamente todo lo contrario, ¿sí? Hay algo del de aspecto de los edificios o de los monumentos, ¿sí? Que expele, como expelen ¿sí? eh, esos edificios, esos monumentos al espectador. ¿sí? De alguna manera ese, esa distancia ¿sí? necesaria eh, es la misma que yo intento tengan las obras en la pared, justamente. Digamos, ese tamaño obedece a eh, ese vínculo que yo siento que se establece entre el Estado y lo que el Estado genera en las personas, y al mismo tiempo tiene que ver con lo que el trabajo propone, ya hablando de manera más específica. Son fotos que para mí tienen que ser vistas con muchísimo detalle, ¿sí? uh -huh. porque justamente en, eh, eh, es en, en esos detalles que propone cada una de las imágenes donde radica la posible interpretación de la historia que expresan. ¿no? Digamos, eso para mí eh, requiere justamente de un tamaño opuesto al de las fotos de piezas. Che Santi, y mientras estabas haciendo el trabajo de piezas, como, digo, sí. esta, esta charla está siendo muy salteada, entre medio y muy desordenada, Bien. porque me di cuenta de tu trabajo, es eh, vas como tomando y retomando eh, un ensayo, otro, eh, de hecho, eh, hay trabajos que van eh, en varias partes, tenés bruma uh -huh. parte 1, Brumas parte 2, Brumas parte 3, eh, lo de los monumentos, que también termina siendo parte de Bruma, eh, y en este ensayo, ¿cuándo empieza a aparecer acá, por ejemplo, lo que viene después, que es la ausencia? ¿En qué momento eh, ya estabas pisando uno con el otro? ¿Cortaste un trabajo, mm. empezaste con el otro? ¿Cómo, se tra ¿Cómo trabajaste? La ausencia es un trabajo eh, que de alguna manera existe entre medio de, de piezas y bruma. ¿sí? Eh, aunque hay algunos otros también. Es verdad lo que, lo que vos decís sobre que hay muchas de las fotos que están incluidas en cada uno de estos trabajos que van y vienen y que eventualmente se tocan ¿sí? con otros trabajos también. Pero eso tiene que ver con, eh, con las ideas, ¿sí? Yo a veces siento que muchas de las fotos son como piezas que encajan, eh, o que son funcionales, si se quiere, como a la construcción de distintos discursos, ¿sí? pero lo que las termina ordenando es su pertenencia a cada uno de los trabajos. En este caso, los tres que vos estás citando, que son piezas, el primero, La ausencia, el segundo, y Bruma, el tercero, para ordenarlos cronológicamente, ¿no? Que son justamente los tres trabajos que yo siento un poco como una suerte de trilogía que trata un poco sobre lo mismo, ¿sí? ¿Y qué es esto mismo? es esto que yo sostengo y sobre lo que vengo laburando desde siempre, que es esta relación que yo siento que se puede establecer entre cómo las cosas se ven eh, y lo que a las cosas les ha sucedido. O si se quiere, de manera más específica, cómo las cosas, una vez fotografiadas, adquieren una suerte de capacidad extraordinaria ¿sí? para dar cuenta de sus propias historias. ¿sí? En piezas en el ámbito de lo íntimo, de lo personal, en la ausencia vinculado específicamente al atentado a la AMIA, uh -huh. y en Bruma, si se quiere, como una, una suerte de reflexión sobre nuestra historia política contemporánea. Digo, esos son como los lineamientos más generales. Sobre la ausencia específicamente, también es una historia larga, un poco como, como la que te contaba, sobre piezas, que comienza muchísimo antes de que yo finalmente hice las fotos. Las fotos son fueron hechas entre el 2001 y el 2002, pero la historia es una historia que empieza muchísimo antes. Depende de vos si querés que volvamos a esa sí, sí, historia. Me quedé callado para que contaras porque... Ah, bien, bien, este bien. El trabajo... Eh, a ver, la verdad... A Gerardo del Oro sobre su trabajo, sobre su hermana, eh, Imágenes de la Memoria. un y este trabajo, trabajo increíble. Es más o menos lo mismo, que son trabajos que eh, me son muy duros de ver, pero me pasa que son poéticos. Uh -huh. Hay trabajos que son duros de ver, que me encantan, pero que son fuertes, que son una piña directa. Este uh -huh. trabajo de alguna manera, eh, trabaja con lo que yo siempre eh, lo relaciono con el, con el teatro, que es la idea de Arturo de la crueldad. La crueldad, uh -huh. dice él, que es un acto onírico donde te metes y de a poco vas viendo pequeñas historias y de, te golpeas de un lugar donde no te diste cuenta cuando te está agarrando desde adentro. Claro, está buenísimo eso. Eh, uh -huh. Él habla sobre los humanos Marx, por ejemplo, cómo te meten en sus uh -huh. historias, están burlando, están jugando, están manoseándote dentro y no te diste cuenta nunca cuando te metiste. Claro. Es el único ejemplo que hablan de... De hecho, hablan desde el humor, pero acá no hay humor. Pero es un poco... Sí, de, sí, sí, sí. sí. Eh, es buenísimo eso. A mí es un trabajo que me pone muy nervioso porque me... De hecho, me, me puse así. Eh, no, tranquilo, tranquilo, José. No, si no, querés, no, pasamos a otro. No, no, no, no, es que me encanta. Y de hecho, quiero hablar de este porque me encanta. Es uno de mis trabajos okay. favoritos, eh, de, de libros favoritos, que, que, que no me compro porque me duele un poco verlo. Eh, bueno, me, me lo iba a regalar, pero si me decís esto... Haceme daño, haceme daño. Te busco, te busco algún otro regalo. Eh, no, pero bueno, ¿cómo nace este libro? Eh, ¿Cómo decidís hacer esta foto que justamente darle en un lugar poético y no en un lugar eh, que sea una piña directa, sino que sea ese, ese lugar cruel que del que estoy hablando? Mm. ¿Y cómo decidís cerrarlo? Sí. Bien. Eh... Está bueno esto que me decís, me, me da para pensar porque la particularidad que tiene este, este laburo es que me tomó, o que me llevó muchísimo tiempo, digo, pensarlo y decidir cómo este trabajo tenía que ser. Tal vez a diferencia de piezas, este sí fue un trabajo que fue eh, muy meditado, donde todas las decisiones fueron resueltas muchísimo antes de que yo hiciera las fotos, ¿sí? Y tiene que ver un poco con mi vínculo con la historia. Eh, tal vez incluso con, con mi vínculo con la AMIA digo, yo conocía la AMIA desde chiquito era un lugar al que había acompañado a mi viejo a mi abuelo en más de una oportunidad cuando en el contexto de la historia familiar digo, se moría alguien y había que ir a negociar el precio de una parcela en el cementerio de la tablada íbamos eh, a la AMIA y, y, y en, ese, digo, en ese programa terminábamos yendo a comer algunos de los lugares típicos del 11 y a mí me pareció un programa buenísimo. Eh, muchos años después, ya para, para la época del atentado, yo había estado yendo a la biblioteca de AMIA a recopilar material sobre quien fue un tío abuelo mío, ¿sí? que fue de la generación de mi abuelo, el, el, el más grande, el que ya vino en el barco que trajo a mi familia a la Argentina, eh, y que de vino después en un escritor más o menos conocido, se cambió el nombre y su seudónimo, César Tiempo, lo hizo bastante famoso. Pero todo lo que él había escrito en sus primeros años acá en la Argentina, cuando empezó a escribir, en yiddish y en ruso, tenían que ver con las historias de mi familia y habían sido textos publicados en, en revistas comunitarias de la época. Uh -huh. Nadie en la familia tenía esos textos y esos textos eran dificilísimos de ser encontrados. Sí sus libros después más famosos y... Etc. Y yo había empezado un poco a visitar la, la biblioteca de AMIA y a recuperar, a recopilar algunos de esos textos con la idea eventualmente de hacer algún trabajo o algo así, estas cosas que hacemos todos sobre recopilar material del alcivo, de historia familiar, etc. Uh -huh. eh, y en ese contexto fue que sucedió, eh, para esa época fue que sucedió el atentado. Eh, y también sucedió que, yo ya trabajaba en Clarín como reportero gráfico y la mañana del 18 de julio del 94 yo estaba trabajando. De hecho estaba en un auto del diario yendo una nota en cualquier otro lado y por la radio eh, Gerardo, que era el que nos asignaba las notas en aquel entonces, Gerardo Tino, eh, me avisa que algo había pasado en el 11 y que pegara la vuelta y que fuera a ver de qué se trataba. Al hago porte, porque la historia es mucho más larga. Sí. Eh, por ende, yo estuve, digo, no mucho tiempo después de, de la explosión eh, en la AMI. Y de hecho, hice algunas fotos. Después llegaron los fotógrafos más experimentados. Yo, digo, insisto, era muy chico y a mí me derivaron a otro lado. Y un poco lo que me sucedió es que aquellos negativos con aquellas fotos que yo hice aquel día, medio que se perdieron un poco en la, en la maraña de negativos de lo que fue la cobertura ese día, de lo que fue el atentado, y todos los días subsiguientes. Uh -huh. ¿sí? eh, a mí siempre me pasó después, con el correr de, de los años, de que no termino de acordarme qué fue... Por eso digo, trato de hacer la historia corta, pero a mí las historias siempre me salen largas. Eh, no termino de acordarme exactamente, digamos, de... ¿qué fue lo que, lo que yo vi y qué fue lo que yo fotografié esa mañana? Sí me acuerdo del, del shock, del olor, del ver que ese edificio que yo conocía bien era una pila de escombros, eh, de nuevo los olores, las sensaciones, pero no mucho más que eso. Y también me acuerdo que me fui, me derivaron después al hospital de clínicas, estuve un buen rato en el hospital de clínicas, mandé los rollos al diario, y al rato, digo eh, que... Me, abandoné todo y me fui caminando a mi casa. Eh, para esa época yo vivía, creo que en Núñez, eh, y me acuerdo que me fui caminando desde, desde el 11 hasta Núñez. Eh, y después, durante muchísimo tiempo, estuve eh, tratando de recomponer un poco la historia de ese día, buscando entre los negativos. En aquel entonces, aquellos negativos que se utilizaban para la edición del día, Después se cortaban en tiritas de a 4 se ensobraban y se iban al archivo. Eh, son cientos de miles de fotogramas los que se produjeron ese día y los días subsiguientes porque estaban todos archivados, todos esos negativos archivados de manera medio caótica y para mí fue imposible, imposible reconocer una sola foto que yo hubiera hecho ese día, pero no como una cosa, eh, digo, que tuviera que ver con lo fotográfico, con el sentido de, bueno, a ver qué tan buenas estaban las fotos que yo había hecho, sino como una manera de reconstruir qué fue lo que yo había visto, que es algo que hasta el día de hoy sigo sin tener del todo. Claro, viste que al final de, de cuentas, cuando el tiempo pasa, un poco los recuerdos son una suerte de construcción que vamos armando con retazos, pero de ninguna manera los podemos cotejar con lo que verdaderamente pasó. ¿Y tenés fotos en tu memoria de alguna cosa? No, la verdad que no. Son todas imágenes como muy difusas y sin duda, digamos, como contaminadas, entre comillas, por todas las imágenes que terminé viendo sobre lo que fue ese día, pero no puedo de alguna forma como apropiarme de lo que a mí me pasó, de lo que yo vi. Uh -huh. Lo que sí me quedó es como esa suerte de asignatura pendiente de que ahí había algo sobre lo que yo tenía que volver. De vuelta, el atentado tampoco me fue indiferente en el sentido de que la biblioteca se partió el medio, aquellas cosas sobre las que yo trabajaba se perdieron para siempre y algunas de las personas que yo conocía se murieron. Por ende, ahí quedó como algo latiendo sobre lo que yo claramente eh, tenía que volver. Y me llevó muchísimo tiempo, digo, terminar como de entender de qué forma yo tenía que volver a trabajar sobre este tema. Cómo armar de vuelta ese rompecabezas y cómo estas fotos tenían que ser. Y cuando y pasaron todos estos años, perdón. Y cuando decidiste eso, lo decidiste solo, fuiste con alguien, fuiste hablando, ayudando, ayudándote, hiciste como un equipo. ¿Cómo cómo llegaste a esta decisión de armar esta foto de un retrato eh, con fondo blanco y un objeto y eh, todo ese trabajo? ¿Cómo llegaste a eso? Bien. No, yo siempre trabajo solo, nunca trabajo con nadie más. Es algo que debería empezar a hacer, me parece. Eh, y mucho más en aquella época. No, la verdad es que no, no, no trabajaba con nadie y en general el, el proceso de producción de los trabajos es un proceso muy solitario para mí. Eh, lo primero que yo empecé a, a preguntarme en aquel tiempo eh, fue, bueno, ¿qué es lo que yo quería expresar a propósito de esto lo que yo tenía claro era lo que no quería que el trabajo fuera quería que el trabajo fuera como lo más específico posible en términos de lo que yo quería comunicar de lo que yo quería expresar ¿sí? quería evitar eh, golpes bajos o sensiblería o, sino que quería ser como muy claro en lo que quería representar eh, Tuve muchísimas entrevistas con quienes después terminé fotografiando, algunas personas que yo conocía, otras que, que fui conociendo. Hubo una primera idea, ¿sí? Eh, que tenía que ver con la magnitud de lo que para mí el atentado representaba, que era la de fotografiar a todos, ¿sí? A las 85 víctimas, o mejor dicho, los 85... Familiares con 85 objetos. La idea del familiar y del objeto para mí estaba muy clara. El objeto tenía que ver con la imposibilidad de la fotografía de, de representar a quien no puede ser fotografiado. Eh, y la inclusión del familiar para mí era fundamental en el sentido de que, a ver, lo pongo de vuelta en contexto. Yo seguí fotografiando después todos los años posteriores eh, todos los actos que se fueron dando, los 18 de julio de cada año, eh, y estos, estos actos siempre funcionaron como una suerte de termómetro político del acontecer nacional, eh, eh, y me fue quedando cada vez más claro, digamos, la necesidad, lo que yo entendía como la necesidad de ponerle un rostro visible a quien demandaba justicia en el contexto en el que esto estaba sucediendo, ¿no es cierto? Eh, por eso digo, para mí la ausencia es un trabajo que se desdobla como en muchas decisiones eh, que se fueron como ilvanando eh, a través del tiempo hasta que finalmente hice las fotos. Esta primera idea de fotografiar a todos, al principio, eh, al toque, digamos, me quedó claro de que iba a ser imposible y además porque iba de alguna forma en contra eh, de lo que yo entendía como lo principal, ¿no? Que que era digo, expresar la magnitud de lo que había sucedido. ¿Cuántas, cuántas fotos íbamos a estar dispuestas? Eh, íbamos a estar dispuestos a ver y más en este en este patrón que se repetía una y otra vez antes de terminar de vuelta anestesiándonos y abandonando la atención, ¿no? Digo, me parece que además de que hubiera sido imposible porque realmente hubiera sido imposible fotografiar a todos. Eh, Realmente hubiera, dicho, digo, hubiera terminado en un trabajo imposible de ser visto, ¿sí? De nuevo, cuando, por este efecto de anestesiamiento, ¿y ¿no? ¿cómo, ¿Cómo decidí finalmente que, bueno, son estos? Eh, por, eh, ¿Por qué? ¿Por mm. empatía? Por, eh, no, ¿Por...? No, no, no, no. Hay, hay hay como decisiones muy precisas. ahí. Eh, entonces, si no iban a ser todos, la pregunta era ¿cuántos? Claro. ¿Sí? ¿Cuántos? Definitivamente, digamos, trabajar sobre un caso no porque no iba a dar cuenta sobre la magnitud, digamos que es algo sobre lo que yo insistía. Eh, entonces, lo que me propuse es como una suerte de entrecruzamiento de situaciones y de relaciones. ¿sí? Lo que decidí entonces fue trabajar sobre todos los tipos de vínculos posibles. Un padre, una madre, un hermano, una hermana, un viudo, una viuda, un hijo, una hija y un familiar político y al mismo tiempo trabajar sobre todos los tipos de situaciones que se dieron al momento de la explosión. El que vivía enfrente, el que pasaba por la puerta, el que vivía a la vuelta, el que trabajaba en el primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera, piso de la AMIA, eh, y el que estaba circunstancialmente. Todos esos tipos de vínculos y, todos, y, todos, y todas estas situaciones posibles quedaban saldadas en 20 casos, y son entonces estos 20 casos sobre los que yo elegí trabajar. 20 casos, tres imágenes por cada uno, el retrato, el objeto y el texto, eh, me daba digamos, un número aprehensible para la instalación que es esta que estamos viendo eh, en pantalla en este momento. Me parece que es una instalación que permite recorrerla con precisión y sin agotamiento. Y que al mismo tiempo esta? deja claro... Sé que van a preguntar abajo, así, ¿dónde fue esta? <risa> eh, y esta que estamos viendo... Porque se mostró muchas veces, la verdad. Es en el Conti, en el Centro Cultural Haroldo Conti. Es una muestra del 2011 si sí, mal no me acuerdo, que estuvo muy bueno porque armamos una pared especialmente para la instalación, los instaladores del Conti son increíbles, uh -huh. eh, y la pusimos en la entrada de lo que es el centro cultural, para quienes no fueron, no pueden dejar de ir, el Conti es el centro cultural eh, que está en la ESMA, y para mí tenía, digo yo ya para esa época realmente lo tenía como muy guardado, este laburo había, se había mostrado para mí, ya más de la cuenta, y me pareció como muy pertinente mostrarlo en ese lugar, en ese momento. El Conti es un lugar que tiene como un aura especial, ¿no es cierto? Y me diste un paso excelente para el próximo. Eh, porque justamente, de hecho, cuando descubrí la pólvora, entre todas las pólvoras que descubrí la nada, una era eh, este lugar que siempre, por lo menos de estos trabajos, que son los tres más importantes, para no empezar a hablar, porque hay unos chiquitos entre medio cosas que me encantaría preguntarte, pero no nos da el tiempo. Eh, vean la página Santiago Porter y saben de qué hablo. Eh, okay. Y eh, hay una foto que es la de un homenaje un, a, los, eh, a las Malvinas, que vos sacaste mm. lo que quedó del dibujo por fuera, que estaba en la ex-ESMA. Sí. Cuando era la ESMA, digamos, y que los milicos eh, se llevaran la, las placas. Y queda mm -hmm. solamente el borde, queda eh, lo, que, lo que había dibujado, lo que ya no está. Vos en general, tus trabajos tenés mucho de eso. El otro día hablaba con la charla con eh, Juan, era justamente en un momento, le mencionaba esta cosa, me impresionó cuando llegué a Buenos Aires, de Argentina, que es eh, construcciones a medias, construcciones que quedaron ahí, que quedaron tiradas en el tiempo, que era una promesa como de algo que iba a ser y no fue. Y vos siempre tenés un tema, y me daba cuenta de eso, que por eso tengo que descubrir la pólvora, con... Mm. Eh, la memoria que sigue eh, palpitando por debajo todo el tiempo está ahí haciendo como, como la gota de agua que, está, que quedó encerrada la canilla y no va a cerrar nunca bien. Y está buena mm, es esa siempre, imagen. Mm. Y está siempre avisando ahí algo de que tenés que arreglar la canilla. Y pasan años y la puta canilla no la arreglás nunca y sigue ahí. <risa> eh, y este trabajo del que sigue después Bruma, seguir tomando ese punto, que es bueno. Ni hablar, de, ni hablar de la ausencia que es la memoria de la de la esma de perdón de la AMIA, que sigue estando pidiéndose justicia por siempre yo vivo acá a un par de cuadras todo el tiempo que paso por ahí alguien me cuenta una historia mm. eh, con las malvinas pasa lo mismo pero también pasa con esos edificios que están en medio de la nada que también están diciendo que tiene una historia que está ahí olvidada ¿Cuándo mm. empezaste a trabajar eh, en esto de deruma eh, ¿Cómo lo abordás? ¿Cómo, ¿Cómo pasamos de esto a bruma, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo empieza a pasar ese proceso? Además vi que son tres trabajos, ahí tenés mm. un... bueno, es largo, pero... Eh, eh, Están los sí. monumentos... Uh -huh. Bien, eh, está muy buena esa imagen que, que describiste sobre la canilla goteando que, que no te permite como pensar en otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, Digo, porque me siento muy identificada con esa sensación. Muchos de mis trabajos tienen que ver un poco con esa sensación. Después, en términos, si querés, digo, eh, más sociales, podríamos también incluso tomar esa misma imagen, digamos, para pensar, por ejemplo, digamos, en, en la causa AMIA, digamos. Sí, evidentemente, la causa AMIA, hasta tanto digo, no devenga justicia va a seguir siendo una canilla que gotea y que no nos permite concentrarnos en, en otra cosa. Bueno, pero digo tomando esta imagen que vos acabas de, de mencionar, que me pareció como muy como una buena metáfora. Eh, es cierto lo que vos decís, hay un montón de otros trabajos, nos centramos en estos tres que son un poco los, los que vos traes a colación eh, y que tienen en común esta idea que yo te comentaba al principio, ¿no? que es esta voluntad de elaborar sobre esta posible relación entre las cosas y, entre el y su historia. Eh, yo creo que en Bruma es donde lo he desarrollado de manera más eh, específica, si se quiere. ¿sí? Los tres capítulos en realidad organizan al trabajo, pero son los tres... Eh, partes del mismo laburo, sí, y de alguna manera están como encadenados. Eh, después voy a hacer mención a esta imagen que vos, eh, como es, eh, hacer referencia, el, el del monumento en la ESMA. Eh, pero básicamente tiene que ver justamente con esta capacidad que yo siento que adquieren las cosas una vez fotografiadas para dar cuenta de su propia historia, y esta historia, en el caso de Bruma, es nuestra historia, ¿sí?, Bruma empieza con una serie de imágenes de edificios públicos construidos en la ciudad de Buenos Aires en un momento muy específico, que es entre finales de la década del 30 y principio de la década del 50, que es de alguna forma cuando el Estado, si se quiere, se hace visible en sus decisiones arquitectónicas. Entonces elijo fotografiar algunos edificios de manera como muy específica. Sí. Y ahí un poco como como pasaba con el caso de la ausencia, tomo como algunas decisiones, como eh, de nuevo, muy específicas para organizar el trabajo, ¿sí? y para que el trabajo se pueda de alguna forma desplegar en distintas capas de sentido, en el mejor de los casos. Los edificios que elijo fotografiar, cada uno representa en un estadio distinto de nuestra vida social y política, la economía, la salud, la justicia, etcétera, etcétera. Por otro lado, cada uno de estos edificios eh, alberga en sí una, una anécdota que yo entiendo es como fundamental en el contexto de, nuestra, eh, de nuestro acontecer político contemporáneo. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo, mi voluntad de que yo pudiera fotografiar cada uno de estos edificios como si estuviera haciendo retratos como los hice en el caso de la ausencia, en el estudio, pero acá, en la calle. Uh -huh. con, la cámara, con la cámara de formato grande, de manera absolutamente frontal, límpida, sin que nada digamos, in, digamos, eh, pudiera interferir entre la mirada del espectador y el edificio que estamos observando. ¿sí? Casi como si la operación fuera extraer estos edificios de ahí en donde están, y los dispusiéramos en la pared del museo, de la galería, como una suerte de invitación a observarlos detenidamente. Y que en este observarlos detenidamente, ¿sí? estas capas de historia que yo siento están acumuladas, ¿sí? se develaran para el espectador. Un poco la idea a través de este laburo es que muchas de estas historias sobre las que a mí me interesa dar cuenta están ahí acumuladas, ¿sí? en el aspecto de estos edificios, edificios por los que muy probablemente pasamos todos los días, pero que no los observamos. ¿Sí? Sí, sí. Esto tiene que ver también con, con, con una cuestión que a mí me venía problematizando mucho, que es, bueno, cómo seguir haciendo fotos, ¿No? Yo cuando empecé con este trabajo, en el 2000, la primera, la primera foto es del 2005, los edificios empezaron en el 2007, eh, los edificios que finalmente incluí en el laburo, lo que yo venía pensando era, bueno... ¿Cómo seguir haciendo fotos? Digo, estamos absolutamente saturados de imágenes y... Eh, ¿Qué sentido tiene seguir como agregando, no? Si no sentía yo por lo menos como esa necesidad o esa pulsión eh, de seguir haciendo fotos. Y un poco lo que pensaba en aquel entonces era, bueno, cuando aquello sobre lo que quiera trabajar y aquello, digamos, que quiero expresar no pudiera ser otra cosa que fotos. Y así como había pasado con la ausencia, con bruma, volvía a darse esta situación. Este laburo no podía hacer otra cosa que fotos. Y volvía a hacer fotos con muchísima voluntad, si se quiere. Eligiendo los momentos, eligiendo las condiciones en las que fotografiar, las herramientas, fotografiando de manera muy precisa, muy específica, con un objetivo claro. ¿Sí? Eh, mira, te voy a contar una historia. ¿Le puedo pedir a las chicas de poner alguno de los edificios? Sí, sí, sí está. Me sí. parece que... Ahí está. ¿Se ven? Sí, sí. Si sí. alguien no los ve, debe tener pinchada la chinche, despínchela, o eh, entre y salga porque a veces se le... Hay la... Fíjense que hay como un chinche, un puntito ahí. Eh, sáquenlo porque si no, no ven por eso. Digo porque hay gente... Ahí está, no Quedémonos... sé, No, no, en el próximo, en el próximo. Estaba mirando... ¿Economía? No, el hospital. El ah, policlínico. El hospital. Además hay una historia con ese hospital, que se quedó abierto mucho tiempo. Realidad? De... Ahí ese, está, ese, está, ahí está. está atrás. Casi, mira, que es cerca, que casi. Atrás. atrás. Ese. Ahí está, ese. Ahí está. Ay, bueno, vuelve. uno más. Ahí está. Ese. Ay. ¿No? ¿No nos podemos quedar? Vamos, eh. Ahí está. Gracias, ese, sí. No. Bueno, no importa. Si no se puede, no se preocupen, chicas. No, ahí está. Ahí está. No. Es. Espera, si quieren lo hago, hago una cosa, lo abro acá. Espérenme. Bueno, si no, no importa, ¿eh? tampoco. Bueno. Dios, no, no, no quiero retrasar. Básicamente sí. lo que quería era agarrar alguno como ejemplo. No, tampoco. El hospital. Un... Miren, acá está, a ver si mientras no. hablo. Ahí se ve. No, pero no ese, José. ¿eh? No, ah, espera. Ah, no, no, pero tenés razón, me equivoqué yo, perdón. Eh, para eso no había. espera, espera, espera, espera. Era, Pero en, en realidad. realidad Político Ferroviario. No importa, era, no, importa no importa. Terminé de complicar, terminé ¿Ahí está? de complicar. Ah, ahí está, ese, exacto. Okay. Ese. Sí. Digo ese porque ese fue el primero. Y ese fue el que me, de alguna manera me marcó el camino, digamos, para, para trabajar en los que vinieron después. ¿Sí? Ya uh -huh. está, José, no hace falta que te quedes así. Ahí está. Me gusta, me gusta. ¿Qué pasa, sí, digamos? Todo qué, todo qué, todo digamos todo. ¿Cuál fue la, la hipótesis que yo me planteaba con respecto a esa foto y que después se replica en las demás? Ese es el Policlínico Ferroviario, es un, un edificio que hoy sigue abandonado y está ahí en la zona de retiro. Creo que ahora ya el predio fue comprado y, y va a terminar siendo alguna otra cosa. Un shopping. Ah, ahí está, Mira, Javi nos dice que, que el Estado ya lo vendió a una constructora y que van a ser departamentos de lujo. Bueno, la historia de ese edificio es una historia que a mí me interesa muy especialmente. Es un edificio que inaugura Perón en el año 52, para un gremio, el de los ferroviarios, ¿sí? que para aquel entonces contaba con el aporte de 225.000 afiliados que sumaban para la construcción de un edificio modelo, ¿sí? Un edificio de 9.000 metros cuadrados y de 900 camas que por primera vez le brindaba, digamos, un hospital construido por los trabajadores para su propio gremio, ¿no? Con, con el correr de los años y con una administración, digamos, cada vez más fraudulenta, si se quiere, digamos, el, el edificio empieza a deteriorarse hasta que finalmente en la década del 90 con la privatización de los... Estamos hablando que este proceso empieza con la nacionalización de los trenes y eso es lo que le brinda esta suerte de esplendor al gremio de los ferroviarios, ¿sí? uh -huh. eh, y colapsa justamente... Eh, con la privatización de los trenes ya en la década menemista, ¿sí? eh, que diluyen el gremio de aquellos mil afiliados a menos de 9.000 que ya no aportaban para la existencia del edificio, el edificio se cae a pedazos, se decreta el cierre del edificio y una familia con una paciente en terapia intensiva, DELA, ¿Sí? Presenta un recurso amparo a la justicia en el que justamente solicita que el hospital siga funcionando para atender a Adela, que fue ferroviaria de toda la vida y que merecía ser atendida en ese su hospital para el que ella había aportado ella y su familia durante toda su vida, además de que Adela estaba en una condición muy delicada. Y efectivamente, el hospital sigue funcionando para una sola paciente, hasta que finalmente Adela se muere y con la muerte de, Adele, de Adela se cierra el hospital. Bueno. Un poco lo que yo me planteaba era cuánto de esta historia ¿sí, es perceptible en el aspecto de este edificio. ¿Sí? Un poco como, los como, como cuando hacemos retratos, ¿no? bueno, cuánto de las arrugas en la cara de esta persona ¿sí, son interpretables en este retrato, Digo, cuánto de estas arrugas nos cuentan la historia de esta persona en este retrato que nos ofrece el fotógrafo. Bueno, eh, ahí volvióse sí. Ahí va, bienvenida. Sí, eh, ahí está. Sí, eh, eh, a mí, justamente cuando decís estas cosas, como estos detalles, estas historias, eh, hay una foto, porque hablan mucho, y eso, si alguien quiere verlo, eh, puede, puede eh, ver otras charlas tuyas, otras entrevistas donde hablan de la foto del, del monumento de Vita, de la estatua de Vita hay otras fotos donde en general se habla mucho, pero hay una foto que me llamó mucho la atención, que la estoy buscando para preguntarte, mira, acá encontré la foto de la, cuando está expuesta, eh, que es esta, a ver si me ve, esa, que hay un, una, un pequeño hornero en una, en una esquinita, Ajá, sí, sí. entre medios, me pareció hermoso ese, ese lugar que, justamente esa, ese, ese lugar donde se mete la naturaleza, en el lugar que se había introducido en la naturaleza, y ese lugar donde alguien hizo casa en ese espacio que, que está invadiendo otro. Eh, mm. Encontré que resume más que muchas otras fotos del que hablan siempre, esa foto. Eh, mm -hmm. Resume mucho a tu trabajo, no sé por qué. Y fue una foto que no escuché nada, no leí nada al respecto. Eh, eh, ah. Bueno, por suerte, digo, no. Mm -hmm. Tampoco se ha, se ha dicho tanto. Eh, para mí esa... Esa imagen tiene, tiene algo particular que, que explica muy bien el segundo capítulo de Bruma. Mm -hmm. eh, ¿Cómo llegó a esa foto? Eh, un poco esta hipótesis que yo planteaba en el primer capítulo estaba saldada con los edificios que yo había fotografiado. ¿sí? Eh, no tenía sentido para mí seguir fotografiando edificios porque lo que yo tenía para expresar estaba dicho en esos edificios un poco, así como yo lo contaba recién con la anécdota que, ¿cómo se llama? Eh, que justificaba la foto del, del hospital, sucede lo mismo con los otros edificios, y además cada uno tenía un poco la misión de, justamente, eh, representar un estadio diferente de nuestra relación con los edificios del Estado. Eh, pero la idea de que, las cosas, una vez fotografiadas, desarrollaban una capacidad extraordinaria para expresar su propia historia, y esta historia es un poco la que a mí me interesaba revisar, esta historia de antinomias, de violencia, esta, este vínculo que nosotros desarrollamos con el Estado, etcétera, etcétera. Esa, digamos, era una idea sobre la que yo entendía podía seguir trabajando. ¿sí? Había tela ahí para, para cortar. Eh, y para esa época pensaba también en esta idea un poco por las cosas que yo venía leyendo y las cosas que venía escribiendo, eh, esta cuestión de la obsolescencia de los monumentos, ¿no? cómo vivimos rodeados de intentos de conmemoración que no funcionan, uh -huh. ¿sí? vivimos rodeados de monumentos que directamente ignoramos, sí justamente por su propia condición de obsoleto, no sabemos ni qué conmemoran ni por qué. Sí, ¿sí? Hay unos que, kitsch que tenés que son increíbles, ese de la... ¿De la Virgen en el tan, con el tanque? <ríe> sí. ¿Dónde Pero va eso? En Martelli, en el regimiento de tanques de Martelli. Bueno, justamente, un poco lo que, sobre lo que yo empecé a trabajar es sobre aquellos objetos, ¿sí?, que a diferencia de los monumentos, sí sufrieron en carne propia estos avatares de la historia sobre los que a mí me interesa reflexionar, uh -huh. y por ende, ¿sí?, una vez fotografiados, sí tienen esa capacidad de dar cuenta sobre estas cuestiones sobre las que a mí me interesa trabajar. Un poco vos señalabas el, de la, el del monumento que estaba en la esquina de la ESMA, eh, el, justamente al monumento al que se le habían rapiñado eh, sus bronces. Bueno, me parece que ese es como el... Uno de los mejores ejemplos, si se quiere. La primera foto que da pie o que inaugura esta segunda parte del trabajo es la Evita, que es un poco esta que vos mencionabas y que es la historia tal vez la más conocida. La segunda es la del monumento que vos mencionabas. Eh, ese monumento es un monumento que estaba emplazado en la esquina de la ESMA, del lado de afuera del predio, eh, y que conmemoraba de alguna manera a todos los muertos, en la guerra de Malvinas, provenientes de la ESMA. En su gran mayoría, si no todos, conscriptos, ¿sí? Conscriptos sí, que terminaron creo. en Malvinas y, y que venían, eh, y que estaban haciendo la conscripción eh, en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, muchos de ellos incluso en el hundimiento del general Belgrano. Un monumento, yo, un costado especialmente cínico. Cuando, que yo lo conocía muy bien cuando se lo cuando se lo emplazó y todo, porque yo jugaba al básquet y sigo jugando al básquet en un club que está justamente ahí enfrente, y entonces lo veía todo el tiempo cuando era chico. Eh, cuando la ESMA fue expropiada, uh -huh. los antiguos habitantes se llevaron todo lo que pudieron antes de irse, y con todo, quiero decir, todo aquello que tuviera valor simbólico eh, o valor material, te quiero decir, picaportes, eh, cuadros, bronces, etcétera, etcétera. Sanitarios. Y entre todo lo que se llevaron, se llevaron los bronces de ese monumento. Y ese monumento quedó pelado. Eh, para mí era una muestra justamente muy elocuente de esto, sobre lo que a mí me interesa reflexionar, ¿sí? Que es eh, estas capas de historia acumuladas ahí en ese objeto, ¿sí? Que está ahí para recordarnos... Esto sobre lo que estamos hablando, sí. Cuando la esma es más expropiada, lo primero que se hace, entre muchas otras cosas, es tapiar ese monumento de manera, para mí, irreflexiva. Sí. Hoy donde estaba ese monumento ahora hay una placa de metal que identifica el lugar como lo conocemos hoy. Sí. Uh -huh. Un poco en ese, como en ese gesto irreflexivo, lo que se pierde es la oportunidad de que este monumento, así como había quedado, sí nos brinde la, la oportunidad de reflexionar sobre un estado de acuerdo. sí Claro, yo, a mí este, justamente cuando empecé el trabajo de Bruma lo vi después de haber leído el texto de, de, de García Esperanza sobre el trabajo de, de Juan Travnik. Y fue eh, muy clara esa, esa relación de lo que han tratado de borrar, esas fotos que no existen, que Juan rescató un poco esa, esa memoria, y acá eh, los militares, esa gente que habitaba el espacio con mm. este eh, lo, lo volvieron a hacer eh, explícito inconscientemente. Es como, como, como el inconsciente se, se, se, se pone. Esta foto tuya, que fue la, no sé por qué, también te voy a preguntar por cómo llegó a ser la portada del libro, y de ahí pasamos al tema de también cómo trabajar los libros, y con eso vamos cerrando, porque si no es larguísimo y nos ponemos muy largo y la gente se aburre y se empieza a ir y eso. Eh, pero. ¿Cómo...? Eh, ah, se me fue la idea mientras me distraje, perdón. Viste Esto de no tener café a mano se me va. Eh, sí. Ah, eso. ¿Cómo trabajas este lugar de... Eh, Decidiendo qué, qué imágenes van dónde y justamente este lugar que sos consciente, me parece, de tener sobre la memoria y que, cuál es la adoración de la memoria? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Eh... Ordeno las respuestas. Una que te debía es la del de monumento, la de la torre de vigilancia que tiene el hornero adentro. ¿sí? Eh, te, te, te saldo esa deuda rapidito. ¿sí? Eh, ese, esa torre de vigilancia es una torre que, que se Gracias. construyó por una. ¿eh? Gracias a los que resisten, que dicen algunos que están resistiendo acá en vivo. Ajá, ah, mira, bueno. No, a ver, el, el que siente que, se, que, que no da más y se quiere ir, por favor, digo, no, no nos vamos a sorprender. Puede vernos en YouTube después, así que sigamos, no importa. Tal cual, sí, sí, sí, o no, y está bien también, digamos. Eh, bueno, volviendo sobre esa imagen específicamente, es una torre de vigilancia para una cárcel que nunca se construyó. En ese sentido, para mí, en esta idea que hablábamos antes sobre... Eh, los, lo, lo, digamos, el carácter de obsoletos de los monumentos que fueron construidos con fines conmemorativos, me parece que este es como una especie de ready-made, ¿sí? Para mí este sí es el monumento a lo obsoleto, ¿sí? O a la obsolescencia, si se quiere. Digo, no hay nada más inútil que una torre de vigilancia para una cárcel que no existe, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, digo, su construcción, su edificación, es una edificación costosa, ¿Sí? y que se paga con el bolsillo de cada uno de nosotros y de nosotras. Eh, un poco plantea, en, este, en esta torre están de alguna manera condensadas todas las ideas que plantea Bruma. ¿No es cierto? A mí me pareció eso, me, me llamó mucho la atención y me, me llamó mucho la atención que nos hablara de esta. Además, que ese hornero se había, haya ocupado justo en la esquina. Mm. Eh, vos tenés un tema con Foucault entre medio en tus trabajos, hay un <risa> tema, <con risa> tema con varios personajes que... Estaba todo ahí, no sé, esa, es como, dale, sí. mandaste a hacer vos la torre, ¿no? Sí, te <ríe> digo, mira sí que no tengo mis cuadernos acá, pero entre todas las ideas lamentables que voy teniendo a través del tiempo, una, que había pensado en algún momento, fascinado con la obra de escultores o de artistas de, no sé, que hacían otras cosas así como increíbles y súper interesantes, pensaba por qué no construir esta misma torre en un espacio de exhibición, ¿sí? Uh -huh. Y... De alguna manera, eh, estuve obsesionado con esa idea durante mucho tiempo. De hecho, a veces pienso que muchas de las imágenes se quedan como enquistadas en la cabeza, como pequeñas obsesiones, y que no terminan de irse hasta que uno no termina de elaborarla verdaderamente. ¿sí? Con esta me pasó muy claramente, digo, finalmente la, la foto a mí me dejó muy satisfecho, pero esta foto también fue pinturas si y dibujos etcétera, etcétera. Eh, y estaba como esa idea muy fantasiosa de que tenía que construir, un poco obsesionado, viste como el, el personaje de Encuentros cercanos del tercer tipo de sí, sí. la película, que tenía esa idea de, digamos, de... Bueno, ¿La el puré? Pero voy por las ramas. <risa> pues sí, tal cual. Bueno, no la hacía en el puré, pero sí pensaba que la podía, que la podía construir en un espacio, hasta que un día me di cuenta de algo como súper elemental, que es que construir esta, esta torre, ¿sí?, en un espacio X, iba justamente en contra de todo lo que yo pensaba a propósito de mis intereses con el trabajo, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? A mí la torre que me interesa es esta, y es esta porque se construyó, y porque se construyó con la plata de todos nosotros, ¿sí? Y porque en tanto se construyó, deviene un monumento obsoleto. ¿Sí? Y da cuenta, justamente, eh, de lo que nos sucede como país en términos de nuestros proyectos de continuidad política. ¿Sí? Vos hacías mención a la otra foto, la del puente, que es la que terminó en la tapa del libro, y un poco pasa con ese puente lo mismo que pasaba con esta. Ahí está, un poco más, un poco más. Ahí, está. Esta. Ahí va. Digo, eh, este es otro también que estaba un poco condenada al fracaso, este es un puente que está en la ruta 9 en el kilómetro, 112, no, 192, 192 de la ruta 9, yo había pasado muchas veces por abajo de este puente y siempre lo veía y decía, mirá que lo parió, este puente es una imagen perfecta, ¿no? Digo, no hay nada más inútil de nuevo que eh, un puente al que no se puede subir, del cual no se puede bajar. Un puente que no conecta, ¿no? Es eso. Digo, que no, no hay no, metáfora. Calle, está esperando la calle, está esperando la carretera alrededor. Sí, sí, sí. No, como, no, viste, no, no hay metáfora más eh, elocuente, digamos, de, de esta situación de falta de continuidad de proyectos al que yo hacía referencia recién, que este puente. Pero por otro lado, también pensaba, bueno para mí, digamos, para que estos objetos, en definitiva, digamos, terminaran resultando para hacer una foto posible en este rompecabezas que yo venía armando, se tenía que dar esta relación entre la historia de cada uno de estos objetos ¿sí? y su potencial como imagen, ¿sí? para que yo pudiera fotografiarlos y generar de alguna forma una imagen lo suficientemente potente como para que esté a la altura de esta historia. Si esa relación no se daba, entonces la cuestión fracasaba. Y así es como fracasé un montón de veces. Hasta que finalmente, bueno, digo, me puse a tratar de entender qué es lo que acá había sucedido. ¿sí? Y finalmente la historia sí estaba a la altura, justamente, de lo que la imagen eventualmente podía ser. ¿Sí? Este, no me voy a poner a contar la historia del puente, porque al final de cuentas, nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana, pero, de nuevo, sí, es una historia patética de egoísmos y falta de sentido común. Un puente que, en definitiva, supuestamente tenía que conectarla a nada mismo, porque de un lado y del otro de la autopista no había otra cosa que los campos del intendente que, que tenían que ser conectados. Eh, cuando finalmente me, me, digo, agarré el auto, esperé que el día estuviera digamos, como tenía que estar para poder ir y hacer las fotos en las condiciones en las que a mí me interesaba hacerlas, ¿sí? Uh -huh. De nuevo, cuando digo las condiciones, cada una de estas fotos fue hecha justamente en esas condiciones que a mí me garantizaban que las fotos después se iban a ver como yo quería que se vieran, los días nublados, eh, la falta de altas y de bajas luces, eh, la densidad, el control del contraste, etcétera, etcétera. Eh, me fui entonces con las placas cargadas y la cámara, me acompañó ese día Bruno Dubner, que es un fotógrafo increíble, un amigo muy querido, eh, y nos fuimos, desde, nos salimos muy temprano a la madrugada, y nos fuimos eh, supuestamente con la garantía de que el día iba a estar nublado y de que todo iba a ser perfecto para la foto, y no habíamos llegado al kilómetro 100, que ya se había abierto y que había un sol infernal, y llegamos hasta el puente en las peores condiciones posibles para hacer una foto que definitivamente no podía ser hecha. Pero ya habíamos llegado hasta ahí, y Bruno quería hacer algunas fotos de cómo yo encaraba el proceso de fotografiar el puente, y qué sé yo, y medio que nos quedamos y así fuimos llegando hasta el mediodía y nos fuimos a comer a una parrilla ahí en la ruta, y nos tomamos una botella de vino y dijimos, bueno, ya llegamos hasta acá, vamos y hagamos, digo, si no... Pero yo sabía perfectamente que la foto no iba a funcionar porque, imagínate, o sea, el cielo, ¿no? cero, ¿no? no podía encajar nunca en el rompecabezas de lo que yo venía armando. Bruma, segundo capítulo. Mm. Pero montamos la cámara y todo y qué sé yo, y cuando finalmente el sol se terminó de poner, la imagen que yo veía era una imagen atractiva. Y dije, bueno, ya estamos acá, fotografiemos. Hice dos placas de esta situación. ¿Esta fue con cámara de placa? Todas las fotos de Bruma están hechas con una cámara de placa de 4 por 5 pulgadas, de 10 por 13 centímetros. Todas. Sin ¿Vale decir, la sacaste y no sabías que había sacado? Claro, sí, en todos los casos. Sí, sí. imagínate cuando después empecé a viajar para el tercero. Bueno, ya para el segundo capítulo había viajado mucho y para el tercero ni hablar. Eh, sin saber qué es lo que volvía en cada uno de esos chasis con las placas cargadas. Eh, pero todo eso es parte importante del proceso. ¿eh? Uh -huh. digo, Si querés, los comentamos después. Eh, Creo que hay gente que... Le, le, hay, hay varios que se entusiasmaron con esta cosa. Además, me pasa que veo el WhatsApp, además, acá al lado y hay varios en su... Uh -huh. de, de, de la cocina. Contame claro. la cocina. Dale. Bueno, esto es bastante la cocina, ¿no? Uh -huh. Volvimos con estas placas, las revelé. Eh, y la primera imagen resultante era una imagen interesante, pero definitivamente para mí no podía ser parte de este trabajo. Y un poco lo que yo hacía, en aquel, bueno, lo sigo haciendo, ¿sí? pero en aquel entonces, cuando venía produciendo esto, hacía como unas copias de trabajo bastante como chiquitas, de 20 por 30 centímetros, y las pinchaba en la pared del estudio y como todas las fotos ahí quedaban pinchadas durante mucho tiempo, Esperando que yo las vea lo suficiente como para determinar si estaban a la altura de lo que yo quería que expresaran o no. Y esto es un proceso súper incierto, ¿viste? Hay días que te levantás, vas, la vez y decís, buenísima, y el otro día vas, te levantás, la vez y decís, malísima. La única forma de llegar a una conclusión más o menos certera es darle tiempo, lo que yo llamo es como el tiempo de maceración, que las imágenes reposen, que uno se termine de acostumbrar a verlas, ¿Sí? para dejar de impresionarnos por lo que la imagen nos muestra, y poder verla, digamos, con cierta claridad y con paciencia. Y, y por y algún no motivo... motivo? Ah, ¿Esta entró y salió muchas veces? Esta no había entrado, definitivamente, desde el primer momento en el que la hice, justamente porque en ese universo, digamos, eh, gris y desaturado, que era Bruma, este cielo violeta no entraba, pero ni con forceps, ¿No? Eh, pero de alguna manera ahí quedó, y ahí aguantó, y en algún punto, en algún momento dije, para no, no está mal, está bien. Y no solo terminó estando bien, sino que terminó yendo finalmente después a la, etapa, a la etapa del libro, ahora lo que nunca esta foto me permitió es que en el contexto de las instalaciones de las muestras es que yo pudiera ponerlas con el resto, siempre está aparte, en una sala aparte, en una pared aparte, Digamos, en una instancia que no es la misma en la que están las otras fotos y si no puedo como tomar esa decisión muchas veces incluso eh, la saco directamente y con respecto a lo que vos... el, trabajo, el libro justamente para llegar para llegar a esto para llegar justamente al punto eh, de, del libro cómo llegas a esto al libro y ponerla en portada o cómo llegaste al trabajo porque no recuerdo en qué creo que una entrevista muy antigua de ya te digo cuál voy a mirar acá tengo, como no, no sé dónde una está. De fines del siglo XIX, decís vos. No. Eh, hay una entrevista que te digo, que ya te digo cuál era, estoy buscando acá en la pantalla, creo que es la de María Gainza, que vos hablas justamente como este trabajo entre el libro y el trabajo de la puesta en obra, digamos, la, la, la, colgar el cuadro. Mm. Eh, los ves muy diferentes, ves uno como el principio del otro, ¿cómo es sí. el María Gáñez es una genia total, si no leyeron el Nervio Óptico no se lo pierdan, es un libro increíble. Eh, lo que me sucede con los libros es que los libros me, me resultan una instancia como fundamental para abarcar todos los laburos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Bruma, el trabajo es muy extenso, es muy difícil de instalarlo en el espacio porque son eh, muchos cuadros muy grandes, ¿sí? Eh, y no, no hubo dos veces en los, que, en los que, ojo, aclaro esto, esta entrevista con María no está en ese libro, simplemente recomiendo el libro porque me parece increíble, ¿no? el libro de María, y ella es una, una escritora extraordinaria. Eh, buenísimo el libro, dice Graciana, sí, tal cual eh, De nuevo, no hay dos veces en los que yo haya instalado este laburo Bruma en su formato de muestra de la misma forma porque es muy difícil de instalarlo entonces siempre elijo como algunas obras puntuales y cada vez que lo instalo en el espacio es como que utilizando las mismas fichas organizo discursos nuevos me hago de cada una de estas imágenes para organizar un discurso nuevo de alguna manera. Pero el libro lo que me permite es contenerlo entero y organizarlo ¿sí? de, de la manera en la que yo quiero. Esto pasó con piezas, un libro que lo pude hacer finalmente después de que había hecho todas las fotos durante más de 10 años, la ausencia también. Eh, y justamente Bruma es tal vez el caso más difícil de todos, organizar los tres capítulos, ordenar esa secuencia y contener a todo el trabajo. Pierde, digamos, esa, esa, esa situación de materialidad, de ese vínculo que a mí me interesa que el espectador pueda establecer con las obras en el espacio, pero al mismo tiempo entiendo que el laburo, en tanto su, sus características discursivas, se organiza como yo quiero que se organice. Uh -huh. eh, y además el libro tiene algo que para mí está buenísimo que es por lo que a mí me gustan los libros que es su, como su permanencia, su perdurabilidad ¿no? Digo, las muestras son al final de cuentas efímeras uno labura un montón para montar una muestra como uno quiera como uno quiere digamos que la muestra sea y es siempre muy difícil y muy costoso y duran lo que duran y terminan y se terminaron pero el libro queda Digo, mejor o peor, pero está. Y nosotros no vamos a estar y los libros van a seguir en las bibliotecas y siempre va a haber alguien que mucho tiempo después de que estos laburos fueron hechos lo va a agarrar y va a decir, ah, mira esto es lo que tenía este pibe para decir en aquel entonces sobre la vida que le tocó vivir. Sí, a mí me pasa que cuando voy a una exposición después trato de tener el libro porque es algo además que puedes volver, podés volver a, a agarrar... Puedes manosearlo. Me acuerdo de Graciela Cabal, es una escritora de libros infantiles, que decía que el libro necesitaba ser ojeado, necesitaba ser rajado, necesitaba que se rompa, que se ensucie de mermelada, por último, que sea como una pieza con la que convivas más que, sí. que el cuadro puesto ahí en el muro. Sí, totalmente. Yo estoy intentando relajarme cada vez más con los libros, no sé si como para que se manchen con mermelada, pero... Tampoco puedo, pero es lindo el, el, el texto es lindo. Eh, te iba, justamente te iba a prestar uno que me parece que te podía interesar, pero con lo que me acabas de decir lo voy a pensar más <risa> seriamente. No, no, me pasa que yo soy maniático, de hecho, hasta ahora he soltado un poco, antes los tenían bolsas, te la bolsa mm. original los sacaba y volvía a meter. Eh, después dije, basta, hay que ser un poco obsesivo con eso, pero bueno. Claro. Eh, pero, pero es lindo el gesto, digamos, me, me gusta ese lugar de, ella se refería también a los libros infantiles, que esta cosa de que, que sí, totalmente. tengan vida. Sí. hay que ser un poco niño, un poco en eso, de decir. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Santi, eh, abro un poco el tema a preguntas en general. Eh, había una pregunta por ahí que me salté porque hay tantas cosas que abordar que a veces no, no, no alcanzan el tiempo, pero porque pasamos de largo y ya no me acuerdo dónde estaba. Si alguien la puede... Acá me dice Lari. A ver, espérame. Genial. Esperá, Lari me mandó... Listo. Eh, ¿Con qué te usaba? ¿Chequeaste? Chequeaste en algún momento que la gente esté todavía. Hay 120 personas, se nos cayeron 8. Ah, ah estamos, estamos bien, estamos bien. Había 128, hay 8 que abandonaron la charla, pero es bastante bien. Ah, ¿qué te parece? Sí, sí, gracias ahí está, ahí está. A, gracias a la resistencia. Está, eh, hermoso. Ah, ¿por qué ese edificio marcó el camino, el, el camino al final, refiriéndose a Bruma, el edificio del policlínico? Se dijo un poco, bien, ¿no? Sí, bueno, un poco porque el, digo, el ejemplo me sirvió para darme cuenta que esa hipótesis que yo planteaba, por lo menos para mí, funcionaba, ¿no es cierto? Eh, donde justamente se daba esa relación entre la historia y la posibilidad de hacer una imagen con la potencia, entre comillas, a la altura de esa historia, y de esa forma apostar a que la imagen, digamos, iba a dar cuenta de esa historia. Lo que hice después fue re repetir el gesto con aquellos edificios que para mí tenían eh, la capacidad de representar esto, digamos, la, la economía, la justicia, la salud, etcétera, etcétera, eh, y que además cada uno albergara una anécdota del calibre de la que yo conté recién de Adela en el Policlínico. Sí. ¿Sí? Los, eh, no sé, los agujeros de bala en el Ministerio de Economía, el discurso de renunciamiento de vida en lo que era la sede del Ministerio de Obras Públicas, etcétera, etcétera. Bueno, sigo, eh, para que nadie me diga después que no hice las preguntas que habían puesto. Para, uh -huh. eh, in, ah, bueno, in, no, eso voy a saltármelo un poco, y después voy a ir con esa de Valeria Guernic, porque es la última que haremos. Se puede, eh, se puede preguntar, Fernando, escribí bien, por favor, mira que tengo, estoy leyendo acá mal. Se puede preguntarle cómo fue la elección de los paisajes a fotografiar en la tercera parte de Bruma. Ah, sí, totalmente. Eh, hay una progresión en la idea de Bruma, ¿sí? Que es la siguiente. Yo siento que en el primer capítulo eh, los edificios se muestran de manera literal, ¿sí? Digo, más allá de que nosotros podamos, eh, como espectadores, interpretar el porqué, digamos, fueron fotografiados, los edificios se muestran... Con, con absoluta literalidad. De hecho, leemos Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas, CGT, Policlínico Ferroviario, etc. Y además, saturan el cuadro por completo. ¿sí? En el segundo capítulo, lo que empieza a ver es una especie de dilución de, de esa saturación y por ende de la información. En muchos casos podemos identificar qué es lo que estamos viendo en los, eh, en los monumentos, pero en algunas fotos ya no tanto, o cada vez menos. ¿sí? Uh -huh. eh, empieza a haber una suerte de abstracción, si se quiere, de esta información, de este nivel de información. Y un poco lo que empieza a suceder es que empiezo a apostar cada vez más a conseguir esta suerte de eh, densidad que se planteaba en el primer capítulo, en el segundo con los monumentos, eh, y la idea o la intención de que esto su siguiera sucediendo hacia el tercer capítulo, pero ya de manera menos evidente, ¿sí? En ese sentido es que decidí dedicarme al paisaje, pero no a cualquier paisaje, sino a aquellos lugares que hayan sido transformados, ya sea eh, por decisiones políticas o por el propio peso de la historia, ¿sí? Eh, y que estos paisajes de alguna manera sostuvieran o mantuvieran esa pretendida densidad que se planteaba en el primer capítulo con los edificios, en el segundo con los monumentos y ahora ya a campo abierto en el tercero con los paisajes. También había como una suerte de voluntad de, así como yo sentía que había trabajado sobre el género del retrato en el primer capítulo con los edificios, de alguna manera también, el retrato con contexto en el segundo trabajar al paisaje como género para dar cuenta sobre la misma idea en el tercero da complicada la explicación no se entendió, va, entendieron ah, lo, bueno. lo demás, Póngan un sí, un no, una caída, un sí. bueno. eh, a mí me pasa con tus paisajes que son todos eh, posibles escenarios de esperando a Ah, <risa> Sí, totalmente eh, bueno, hago las preguntas como para... Mira, me, me, me, me quedé con... me parece que la explicación que di tal vez fue un poquito retorcida, pero se puede entender mucho más, eh, y además citándolo, a que si vemos alguno de los paisajes. Mira, hay uno que me gustaría mostrar. ¿Le puedo pedir a las chicas? Vamos al díptico del bosque. Más abajo... ¿Más arriba? ¿Más arriba? ¿Más arriba? ¿Más? ¿Más arriba? Mientras, ¿Dónde están las fotos del segundo, del tercer capítulo? A ver, ¿uno más? Ahí, quedémonos ahí. Perfecto, excelente. Ese es el que quería mostrar. Así como hablamos del policlínico, me parece que este puede ser un ejemplo interesante para explicar lo que venía, lo que venía mencionando. Bien, así es como se ve un bosque muerto. ¿sí? Esta es una foto, o es un díptico, que incluye dos fotos que yo hice... Eh, en Tierra del Fuego, ¿sí? en Tolwyn, cerca de Tolwyn, Tierra adentro. ¿sí? Por un lado, está claro como el aspecto eh, metafórico, o si se quiere, apocalíptico del paisaje, ahí lo podemos vincular con, con las imágenes de los textos de Beckett. ¿no? Ahora, ¿cuál es la historia de esta imagen? Así se ve un bosque muerto luego de casi 50 años de eh, laburo ininterrumpido de los castores. Ustedes saben, los castores son plaga en Tierra del Fuego. Y la historia que a mí me interesó fue justamente cómo llegaron los castores a Tierra del Fuego. Y los castores llegan en la década del 50, traídos por la marina, ¿sí? en el contexto de un proyecto de... Eh, puesta en valor de la de las pieles de los, castes, de los castores, usufructuar justamente la esquila y las pieles de los castores. Entonces, cuenta la leyenda, que es real, que la Marina envió un vuelo, un avión, especialmente a la provincia de Alberta, en Canadá, y se trajo 25 parejas de castores. Claro, los castores en Canadá eh, están controlados por sus depredadores naturales en los parques nacionales, los lobos, los osos, pero cuando los trajeron acá, los soltaron, y se convirtieron en amos y señores, ¿sí?, de un paisaje que no les ofrecía ningún tipo de peligro. Y los castores, ustedes saben, construyen diques, inundan los terrenos para generar sus hábitats, digamos, de, de crianza, y destruyeron y se cargaron cientos de miles de hectáreas de bosques nativos, de lenga, y provocaron la emigración de cientos de miles de especies nativas en los bosques de Tierra del Fuego, un verdadero desastre natural que sigue teniendo consecuencias hasta el día de hoy, producto de la decisión negligente de un marino que imaginó vendiendo estolas de castor eh, de manera absolutamente irresponsable. A eso me refiero yo entonces con estos paisajes digamos, que dan cuenta, cuál es la capacidad que tienen estos paisajes para representar esa historia sí, sobre la que a mí me interesa laburar. Sí. Eh, a ver, le cuento por si alguien no sabe que esperando a Godot, eh, de hecho lo que narra es un paisaje eh, vacío donde hay un árbol seco. Y claro. Por si alguien no, más o menos tener una idea básica. Claro. A no lo sí, Por eso, por eso la idea de mostrar esta foto como ejemplo del tercer capítulo. Bueno, en cada uno de los paisajes incluidos en el tercer capítulo, eh, bueno, tienen una historia equivalente a esta. Bueno, te pregunto un, un par de cosas más y han salido más preguntas aún, pero chicos, disculpen que no haga todas porque eh, son una bocha. Después Podemos hacer después, ah, me lo voy a proponer, podemos hacer como un tipo de videitos cortos con preguntas y respuestas en otro día, en otra forma, en historias de Instagram o algo así. No sé si me ser pues, una buena idea, hay que pensarla. Mira, hay, eh, hay un par de preguntas que me parecieron piolas. Piolas. Si, si quieres que me, me animo a responder. Agarra vos, agarra vos. Bien. Agarro dos que, que vi así al pasar, porque no me di cuenta de que las podía ver, las preguntas. Eso me acabo claro. de dar cuenta Hay una ya. pregunta que, que hace eh, Santiago a propósito del díptico, en este caso específico, la contesto muy brevemente. Eh, si hay algo que se propone el trabajo desde el principio hasta el fin, ¿sí? es eh, que el espectador se tome el tiempo para observar estas imágenes detenidamente con... Eh, la voluntad de que estas historias de alguna manera se vuelvan perceptibles y que cada una de las fotos despliegue, digamos, algo de lo que les dio razón de ser, ¿sí? Para esto, para mí, es fundamental, que justamente en contra de lo que nos sucede hoy, en nuestro vínculo con las imágenes, este escrolear sistemáticamente, imágenes a las que prácticamente no les damos oportunidad o no les prestamos atención, bueno, que estas obtengan un poquito de esa paciencia y sean observadas detenidamente como una forma de darles una oportunidad de que expresen algo de lo que supuestamente se quiere plantear. En ese sentido, el díptico, este no es el único díptico del trabajo, está este y hay unos, un par de otros, incluso hay un tríptico también, eh, lo que ofrecen es una especie de trampa visual, si se quiere, como el juego ese de la última página de las revistas dominicales de los diarios, el juego de las diferencias, ¿sí? Dos imágenes que las ves muy similares, casi idénticas, pero en el caso de que te quedes observándolas, el desafío es encontrar cuáles son sus diferencias. Bueno, un poco estas imágenes proponen eso, digamos, que te las quedes observando, generen una pequeña disrupción, es apenas sutil, eh, la dos para rodeadas? que... No sé si la. Claro, las dos puertas entrar, doradas, exacto. Las claro. más arriba, sí. Tal cual. Eh, eh, bien. Muy bueno. digamos, es, esa es una suerte de explicación. Y en el caso de los paisajes también abarcan un poco esa. el espacio de una manera más efectiva. Claro, en, con las puertas doradas pasa un poco lo mismo. Y después había una otra pregunta que hacía Agus. Eh, a propósito de que si sí escribo las historias. Eh, las historias están en mis, como en, en mi, mis materiales de trabajo, ¿sí? Eh, lo que no hago nunca es exhibir o contar estas historias en el mismo contexto en el que muestro las fotos. Yo, en ese sentido yo pretendo que el trabajo sea lo menos eh, didáctico posible. Yo creo que si yo escribiera cada una de estas historias al lado de las fotos eh, y si visitáramos un poco la muestra y veríamos los textos y después las fotos veríamos como todo más o menos cocinado, y no, no habría nada, digamos, que resulte de verdadero interés. En ese sentido sí me gusta, o pretendo, que las imágenes, en la medida de lo posible, se la banquen todo lo que puedan. De hecho, creo que hay algo del espíritu del trabajo que tiene que ver con eso, seguir apostando a la potencia de las imágenes, desprendiéndolas de los textos que las acompañan. Pero bueno, cada vez que, que cuento las historias, después mucha gente me dice, ah, bueno, ahora sí, claro, como, como diciéndome, ahora sí está bueno, pero así todos sigo, <risa> sigo resistiendo, sigo resistiendo, ni siquiera en el libro están las historias. Las historias son mucho más mi motivación para, para trabajar en estas imágenes, que, las, que, que, que, que los textos que, que quisiera que las acompañen y que las expliquen, ¿no es cierto? A mí me pasa que son dos trabajos que son paralelos quizás, eh, la imagen y la historia, ¿no? Eh, no sé si una está sobre la otra, pero... No sé, es un... Nos pasa que tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, digo, y no siempre son las mejores. Bueno, aprovecho de contarles que quizás, todavía me tiene que confirmar a no, Abus, Agustina Tríquel, eh, puede ser la próxima semana, no sé todavía, pero estamos tratando de hablar con ella, así que... Eh, eh, no me la pierdo. Te ves, que te enganché acá, pero quiero aprovechar, ya que estamos como, viste, esto de café te mandé al frente, perdóname, eh, nos encantaría que pudieses. Eh, y bueno, eh, más que todo, Santi, darte las gracias, eh, esto lo hacemos como armándolo, somos re en muchas cosas, se nos cae la señal, viste, todo lo que sucede, pero un poco la idea de estas charlas son eso, son eh, charlas que sean charlas, no, no entrevistas, eh, no eh, ponencias, sino que ir preguntando, eh, conocer a los profes que tenemos como docentes, pero como personas, como personas que trabajan con sus dudas, con sus problemas, con sus eh, inquietudes y con sus fracasos también, eh, que, que es parte interesante. Uno aprende mucho el fracaso del otro también, ¿no? No, sin duda. Es que, digo, yo creo que es lo que nos toca, ¿no? Eh, ojalá tuviéramos... La capacidad de trabajar en la certeza y, y la posibilidad de que todo lo que hacemos eh, llegue a buen puerto. Pero la verdad es que no, es que lo que sucede es todo lo contrario. Y me parece que es ahí donde, en el mejor de los casos, podemos enriquecernos y perseverar. Y muchas veces, digo, de los fracasos sale lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Eh, les recuerdo a los que no nos conocen, que es la primera vez que agarran esto o lo agarran después en YouTube, que somos los estudiantes de la licenciatura en fotografía de la UNSAM, que armamos esto eh, justamente para dar a conocer los trabajos de nuestros profes, de gente que nos interesa saber más allá del lugar docente. Y eh, eso, principalmente. Esperamos la próxima semana esta Agustina, esperamos que nos diga que sí, así que la engancho de nuevo por acá. Eh, si no, no podés decir eh, que no, Agustín. ¿Está por ahí o no? No sé si está, parece, ¿se, se nos fue, Agustina? Creo que no, bueno. Eh, además la tenemos este cuatrimestre de Profe Victoria de y nos interesa por eso también, conocer un poco más de ella. Además que este cuatrimestre nos ha pasado una cosa, que es este lugar de lo virtual no nos permite la relación... Face to face, el, el rito de la clase, ¿viste? Es muy difícil ese lugar, a veces. Eh, se transforma medio difícil el lugar de no, no tener el rito de llegar a un lugar. La otra vez lo hablaba con Tito Croveto, que estaba por ahí también, que uno extraña el aula, ¿no? Yo extraño todo. A ver, eh, yo creo que nuestro gran desafío como... Eh, lo hemos hablado en todas las clases, ¿no? Nuestro gran desafío como, eh, entre comillas, como docentes es eh, replicar algo que para mí es absolutamente irreemplazable, que es el laburo presencial, es el encontrarnos, es el trabajar viéndonos la cara y en contacto los unos con los otros. Eh, de ninguna manera siento que la modalidad virtual puede reemplazar lo que sucede cada semana en el contexto de las aulas en, en la universidad. Por mucho esfuerzo que le pongamos y por mucho empeño, y siento que los estudiantes, les estudiantes, están haciendo eh, un esfuerzo extraordinario por, por sostener sus cursadas, digo, yo entiendo que, que lo que sucede todas las semanas en el contexto de las aulas es absolutamente irreemplazable. Así que ojalá que esto termine pronto y podamos volver a encontrarnos cara a cara. Bueno, mil gracias. Y no es una chupada de medias, pero también va mucho esfuerzo del otro lado docente, y eso lo sabemos. Creo que hay una virtud... El otro día había un texto que justamente, creo que Juan lo subió a algún Facebook o algo, pero lo había, se lo había mandado a él antes porque había hablado de Cartoon, que habla sobre este esfuerzo de ambos lados, de, de, la, de la virtualidad, sobre el teatro y esto de... Eh, ponerle onda a tratar de hacer que esto sea real cuando no lo es y sabemos todos que no lo es. Él decía que un beso es un beso y ver pornografía por, la, por acá no te quedas haciendo cucharita con la, con la chichorina, no puedes quedarte haciendo cucharita con la chichorina, decía él. Es un poco ese gesto. Es eso, eh, hay algo que... La pantalla es pantalla un beso y un, es un, beso, un beso es un beso, él decía. Es una uh -huh. muy buena forma de cerrar esto y mil gracias. Gracias a todos por estar, gracias a los 103 que aún quedan y nos vemos la próxima vez. Impresionante, impresionante. vemos. En la lo próxima personal. Te dejo cerrar la voz, Santi. No, no, yo simplemente eh, agradecerles a ustedes por la invitación. Eh, un placer, de verdad. Un verdadero placer. Uno se siente menos solo con estas cosas. Eh, mm. Y a todos los que se sumaron, y, y ni hablar a los que se quedaron hasta el final. Me parece increíble. Así que nada, gracias de nuevo a ustedes por invitarme y a todos los que se prendieron a esta charla. Que ojalá, espero, no haya sido ni demasiado confusa ni demasiado larga. Bueno, mil gracias. Cualquier cosa después vamos a estar subiendo a YouTube. No se olviden de inscribirse en, en YouTube, esas cosas, para que la avisen cuando suba la charla. Eh, vean la página, eh, nuevamente insisto, somos estudiantes de la UNSAM, y gracias por todo, adiós. de